Enredadera del mosquito, usos y propiedades medicinales, nombres comunes, Brotal. enredadera del mosquito, enredadera papa, parra de madeira, zarza, papilla, la enredadera del mosquito o parra de madeira, enredadera cortifolia, es una especie de planta ornamental trepadora suculenta nativa de Sudamérica. Es endémica de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay. La combinación de hojas carnosas y tumérculos aéreos gruesos hace que sea una muy pesada enredadera. sube por árboles y otra vegetación, creciendo fácilmente. Y puede quebrar ramas y voltear literalmente a su huésped. Acordifolia es una trepadora perennifolia que crece por rizomas carnosos, hojas brillantes, verdes, cardiales, posee masas de fragantes flores cremosas. La planta se expande vía los tubérculos que se desprenden muy fácilmente. Acordifolia puede reproducirse a través de la proliferación de tubérculos y también de fragmentos de rizomas que pueden romperse, aunque tiene ambas flores macho y hembra, raramente se reproducen sexualmente ni producen semilla, se expande vegetativamente y ser transportada por actividades humanas, si los fragmentos caen a vías acuáticas son transportadas a nuevos sitios por la corriente. Ha sido introducida a Europa, África, Eurasia y Norteamérica considerándose una especie invasora en muchas áreas tropicales. Usos Planta ornamental, tubérculos y hojas hervidas comestibles, sabor de espinaca, medicina popular, el agua del tubérculo aéreo y partes subterráneas se bebe, antitox, antitrusivo, antitrusífeno, externamente en casos de oftalmías, para envolver fracturas de huesos, se prepara una masa con tubérculos moridos, fritos en grasa, y cubiertos con lano de oveja, tradicionalmente utilizada como antidiabético, hipoglucemente y antioxidante. Otros nombres, como enredadera verdadera papa, papa del aire, papilla y otros, hacen referencia a a sus propiedades alimentarias son comestibles tanto las hojas crudas en ensaladas como cocidas e integrando varias preparaciones en sopas, budines, sufres etc. y los bulbos y lenzomas cocidos como las batatas. Cabe acotar que numerosas plantas silvestres comestibles que podrían integrarse a nuestras dietas son inundadas por desconocimiento de sus propiedades y o forma de preparación. Por su parte, la denominación enredadera del mosquito hace alusión a sus propiedades insecticidas. En uso externo, las hojas machacadas se emplean como analgésico. La difusión a partir de las rizomas y tubérculos, se utiliza en baños oculares, en las altancias y en forma de té o jarabe como descongestionante en problemas bronquiales. Hierba perenne, voluble de raíz tuberosa y pequeños tubérculos aéreos, hojas alternas, ovado cordiformes, Glabras, medianamente carnosas, pequeñas flores blancas dispuestas, en largos racimos frutitos secos. En realidad era originaria de las islas Galápagos, del Ecuador, del Perú, etc. y sal sirve según en las provincias del norte de la R. República Argentina, cultivada en muchos parajes y a veces espontánea. Las hojas se comen como espinaca el agua de los rizomas y tubérculos chomacales se toma contra la tos y se la emplea para las otalmias. Además se usa contra la fractura de huesos, de caldaduras, etc. Del siguiente modo, una vez molidos y freídos en grasa fina, se vuelve la masa en lana de oveja que no debe ser lavada y se envuelve con el toda la parte enferma, es singular que esta planta no produzca semillas en muchos parajes y que tampoco se recunden los óvulos de los pisilos bien desarrollados.